¿Que me, me estás intentando comer los más? dedos? Allá más, ¿eh? okay. Es que le ha dado manzana antes, cuidado? ¿verdad? De mañana, que, no me me sí. la sí. que no me comas la manita. No coge la la sí, sí, se que no me comas la manita. Pues nada, es Jacinta, la llamamos Jacinta. Y estuvimos hace dos semanas intentando sí. cogerla. No, no. Iba con dos bodegueros, unos gitanos intentaron ir detrás de ella y pues entró en pánico y salió corriendo. Y el lunes creo que fue, nos dieron aviso de que la habían encontrado y un compañero pues se las vio y se las deseó para cogerla. Rompió un caza y de todo y pues al final con un lazo pues consiguió, consiguió cogerla y aquí está. Hola, que no me Ya somos casi, amigos, eh. Ya se nos muestra bien, es que no tenemos más comida.